Desde que yo comencé a hablar, a caminar y a razonar como ser humano, yo recibí una educación noble. Si los padres no educan en el hogar, los hijos no van a nada a la escuela a estudiar. La educación se da en el hogar. La educación que a mí se me dio en mi hogar es la que me ha marcado para toda la vida. Mi amigo Ángel Mateo está allá en New York. Pollo Jaina. Gracias, mi amigo. De verdad que me hacen esos pollos horneados falta. El hombre está allá, faja New York, y dice, salúdame a mi reina de parte de Ángel Mateo. Si yo le digo Ángel Mateo, van a pensar que es el muchacho que recolecta armas en Dominicano y en New York. No, este Ángel Mateo, Pollo Jaina, mi amigo, Pollo Jaina. Muy bien. Y esa educación es la que le hace falta a la sociedad de hoy. Por eso tenemos a tanto borrego, a tanta gente imprudente que como me, me pasó a mí, yo le conté a ustedes, quise dejar pasar a una vieja en un semáforo en rojo. Pues el, el vendedor que venía atrás, pues, quería, se yo matarla, será, y comerme a mí. Pero como soy una figura pública, cuando me vio, pidió excusa. Y por eso que ustedes ven que el joven que no puede pasar por aquí se sube por la acera en el motor, levanta, calibra, mata al que puede, y usted ya no bien cambia la luz del semáforo cuando te están tocando bocina detrás. Y la gente, en su afán de llegar rápido, se lleva a la gente por el medio. Prefiere matar a cualquiera. Si me picas un ojo, te doy un tiro. Si rozas mi vehículo, te mato. Así una Miss República Dominicana perdió a su padre que iba a llevar un, una guagua con una, en Santiago. ¿Recuerdan ustedes? La muchacha. Eh. Recuerdo el nombre ahora. Y El tipo, porque el papá le, le pasó, le rozó el vehículo con, con las plantas y, y creo que la jipeta una sombra, hoy pues le dio dos balazos y lo mató en su vehículo ahí no nos recuerdan, el ingeniero lo mataron en el semáforo por, por, un, por un roce de un vehículo y así está esta sociedad por la falta de, de educación y voy a dejar ese tema ahí porque hay mucha tela de donde cortar pero mi padre y mi madre mi padre que está en el cielo, que para descansar algún día, dentro de 100 años espero juntarme con él y a mi madre que tengo aquí, viva, gracias a Dios, ejemplo de una mujer íntegra, me enseñaron que es mejor que me roben a mí a yo robar, que me engañen a mí a yo engañar, que me timen a mí a yo timar, que me mientan a mí a yo mentir. Es preferible que me cojan lo mío a yo coger lo de otro, que se roben mi sudor a yo sobarme, robarme el sudor de otro. Aprendí la dignidad, eso se aprende en casa. A decir buenos días, ¿cómo está usted? Señora, venga, siéntese. Pase usted, escúsame, que Dios te bendiga. Eso se aprende en casa, se llama modales. Educación. Por eso esta sociedad no sirve. Me dijeron, antes de irme con ya la llamadita que estaban activas y venimos inmediatamente. El presidente anda inaugurando proyectos habitacionales, a diestra y siniestra. Quiere dejar que todos esos proyectos no se le den a los pobres, sino que se le den a, la, a los compañeritos. Y ya me he enterado de eso. Y está en el país entero. Eso es todos los días inaugurando, inaugurando, inaugurando. Yo creo que él quisiera inaugurar y visitar el país entero. Porque era que no estaban preparados. Y al periodo de transición ser tan corto, pues las cosas están, no estaban saliendo como ellos estaban previstos. Y por eso ustedes ven que en cada, en cada construcción, en cada ministerio. Hay un nido de víboras y un escándalo de corrupción. Perverso y maldito esta gente. Me enteré. ¿Y qué van a hacer con los pacientes que están a Porque yo me enteré que lo inauguraron ya. Y dicen la mala lengua. Ajá. Ah, ¿Quieres saber qué? Pues entérate aquí en Tocando el Fondo que van a entregar mañana a la llave. Calladito a su dirigente del PLD. ¿Y qué van a hacer con toda la gente que está ahí interna en esos apartamentos ahí? Me dijeron... A la gente que vaya a buscar a sus familiares que para afuera que van como perro ahí para que usted sepa lo que es, no estaba previsto para terminar se agarraron fra fra fra y terminaron todo y así pasó en Salcedo la llavecita a los dirigentes ¿eh? y los Juegos Nacionales que fue para lo que se dieron, damnificado, nada pero hasta hace poco estaban la gente, hasta hace como cinco años estaban la gente del Huracán David en el estadio Julián Javier antes de que llegara, Luis estaba ahí, lo damnificado, eso es algo increíble. Y ahora le pregunto a la gente para irme, pero dicen la mala lengua, no me, no me crean, pero si pasa mañana, entonces me llaman para que me den la razón. Porque siempre da la casualidad de que no sé qué yo estoy siempre bien informado. Buenas noches. Díganme una cosa, señor, y a la gente que me está viendo. Ustedes votaron... Para que el PLD metiera preso a los corruptos, el PRM y Luis Abinader metieran preso a los corruptos del PLD, ¿sí o no? Dígame usted. Eh, sí, Diógenes. A, sí, ver si Diógenes. Yo, a ver si yo estoy equivocado. Diógenes, Diógenes, sí. Y otro comentario breve. Pues, el otro comentario es con relación a la educación. Mira, muchos sabemos comentar el error que se comente, pero no, no damos una posible solución. ¿Tú me entiendes? Yo siempre doy soluciones o sea, aquí de todos los problemas todo, que yo planteo. No, de caso, de caso, tuyos diferente. Muy bien. Pero tipo por un comunicador sí. en la mañana que hace el comentario de problemas, de educación a distancia, de esto, de lo otro, pero no da una posible solución. ¿Tú me entiendes? Tú sabes, que, tú sabes, tú sabes qué pasa con eso, están equivocados. No sí. quiere, quieren iniciar el año escolar en enero, inventando porque no se sabe cómo va a terminar sí. este virus. Y, y yo lo propuse ayer la solución fácil. ¿Tú sabes cuál es? No es un millón doscientos mil que están en la cuestión de, de la tanda extendida y, y que y todo esto. Vamos a darle computador datos, laptop esos muchachos y vamos a poner datos claro. de wifi fi Hoy Artis inauguró una, una línea. ¿Tú sabes qué qué fácil? Se podría poner, busquen Artis y pregúntele que van a permitir uso de internet, llamadas, videollamadas, gratis sin necesidad de tener internet solamente a través de redes Wi-Fi. Aquí a a mala idea, Dios. Sí. Por ejemplo, está dando una posible solución claro pero es muy, es muy bueno yo venía a criticar que todo a un año con ahí así con digital que si no hay internet pero vamos a dar la solución correcto estoy de acuerdo en, en este caso por ejemplo con relación a los departamentos de Aguayo es muy bueno ya me quedan 11 días para irme de ahí vamos a hacer de los pocos que me queda a repartir entre nosotros que yo el día el que viene así si nosotros Gracias por tu gran llamada. Muy bien, dígame una cosa. Ustedes como pueblo votaron. ¿Quieren ver preso o no a los corruptos del PLD? Ustedes me dirán si votaron por eso o no. Vamos, señor director, para que no me pase como ayer. Con todas estas informaciones que yo tengo aquí. Y todos los videos, reitero que los que me llegaron hoy de todas las denuncias de diferentes puntos del país, mañana nosotros les estaremos poniendo. Vámonos entonces, señor director, con las informaciones. Un par de llamaditas nada más. El pueblo dominicano votó para ver a los corruptos del PLD presos, ¿sí o no? Dígame a ver. ¡Todo! ¡Todo! hay hay el ¡Todo! el ¡Todo! Dice ya todo, que presos. Gracias David, por su llamada. Buenas noches, dígame usted. Ustedes votaron para ver o no preso a los corruptos del PLD? Dígame sí o no. Buena. Dígame, dama. Yo no quiero ver nada malo del PLD, a lo del PLD, a todos. Pero también quiero ver de los del PLD, que ahí también bien corruptos y desgraciados. Sí, a los dos, de los dos partidos participantes, que no están preso ladrones que hay ahí también, que hay muchos ladrones, que hay de creadores y diputados son. Es lo que lleguen, señora, que no han llegado a 16 de agosto, hay que esperar.